Continuando el estudio de las conectivas, después de, la, de, la, de haber visto la, de la implicación tanto las reglas de eliminación como la regla de introducción, vamos a estudiar en este vídeo la regla de eliminación de la equivalencia. Es decir, cómo podemos trabajar con hipótesis que son equivalencias. Y vamos a demostrar Vamos a demostrarlo en un ejercicio del que daremos 10 demostraciones distintas. Bueno, y para hacerlo, vamos a verlo dentro del demostrador. Bien, y esta es la propiedad que vamos a demostrar. Lo que vamos a demostrar es que si sí sabemos, es decir, se puede demostrar que P y Q son equivalentes y Q implica R, entonces... P implica R. Bien, eh, como siempre, en la línea 10 importamos la librería de tácticas para poder hacer demostraciones automáticas. En la línea 11 lo que estamos declarando es que tanto P, Q como R van a representar variables sobre proposiciones. El, eh, lo que es el enunciado del ejercicio, eso se traduce fácilmente le damos nombres a nuestra hipótesis le he puesto H al hecho de que, ah, de que P implica Q así es que eso se puede ver como H es una prueba de P implica Q HQR es una prueba de Q implica R y la conclusión, que está aquí en los dos puntos, es P implica R. que esto es traducción literal del, del enunciado en lenguaje natural. A continuación, los dos puntos igual para escribir la prueba. En fin, siempre un término de prueba. Pero vamos a hacerlo primero con táctica. Veamos, vamos despacio. Esta es demostración tiene un poco más de paso que, la, que las anteriores como la conclusión es una implicación usamos la táctica de introducción de la implicación es intro y lo que voy a, introdu eh, a introducir es la hipótesis P le voy a dar un nombre a esa hipótesis que tengo una prueba de P y la conclusión será R observar que en, ahora tengo la hipótesis HHQR y la conclusión es P implica R. Cuando aplique esta técnica, esta táctica, perdón, se añadió una nueva hipótesis, lo de HP por el nombre que le he dado, y la conclusión, en lugar de C, como era antes, la conclusión era P implica R, pues ahora la conclusión es R. Es, R, es decir, lo que estoy haciendo es suponiendo P Suponiendo que tengo una prueba de P, tengo que obtener una prueba de R. Bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la eliminación de la implicación. HQR es una implicación. Bueno, ¿cómo lo puedo eliminar? Lo puedo eliminar con la, con la táctica de Apli, porque el Apli, que lo vimos en la eliminación de la implicación, ¿qué es lo que hace? Coge una hipótesis que es una implicación, comprueba que la conclusión coincide con la conclusión del objetivo y lo que queda por demostrar es el antecedente de esa implicación que en nuestro caso sería Q. Vamos a verlo. ¿Veis? Ahora ya voy a acabar y en lugar de tener que demostrar R voy a dar un pase hacia atrás y lo que habéis que demostrar es Q. Bueno, y llegamos estos dos, tanto la introducción como eliminación de implicaciones, es lo que vimos en los dos vídeos anteriores. Llegamos a lo que es la eliminación de la equivalencia. Y para eso también disponemos de otra nueva táctica. La equivalencia, ¿dónde la tenemos? La tenemos en la hipótesis H. Pues voy a utilizar la táctica de casos. Bien, H que me dice que P y Q son equivalentes, pero eso en realidad son. Dos implicaciones, es P implica Q, una y la otra es Q implica P. Bueno, pues le digo, descompón la equivalencia en dos implicaciones. A la que va de izquierda a derecha le vamos a llamar HPQ y la que va de derecha a izquierda, de Q a P, la vamos a llamar HQP. Mirad que cuando aplique la táctica que está en la línea 21, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es la hipótesis H que la tenía aquí la hipótesis H esa va a desaparecer y en su lugar van a aparecer estas dos, HPQ HQP ¿Ven? La H ha desaparecido tengo HPQ que P implica Q era la implicación derecha HQP que es la implicación de derecha a izquierda Bueno, y la conclusión sigue siendo la misma Bueno como me han aparecido otras implicaciones, si miro aquí, una forma de conseguir Q es a partir de HPQ. Porque si aplico apply para demostrar Q, si doy, si doy una marcha atrás, ¿qué es lo que me quedaría? Demostrar P. Entonces digo, aplica HPQ y este Q, que es la conclusión, me lo cambia y es P. Pero P es exactamente lo tengo aquí, P es exactamente la hipótesis HP, luego exactamente la hipótesis HP y ya tenemos la demostración. Mirad que he estado usando las dos que vimos antes, que las vimos en ejemplos muy elementales, y en la línea 21, esta es la que he utilizado para eliminar la eh, equivalencia, el bicondicional, pero no es la única forma en que lo vamos a hacer. Vamos a seguir viendo simplificaciones observando esta primera prueba vemos que aquí en la línea 22 y 23 hay, esto se podría simplificar porque primero aplico HPQ y después exactamente HP esos dos y todo lo demás queda igual pero lo puedo agrupar en una porque en realidad ¿qué es lo que está haciendo? lo que está haciendo es HPQ porque HPQ ¿quién es? lo pongo aquí para que se vea HPQ ¿qué es? P implica Q y HP que P si a P implica Q le aplico P que es lo que me queda Q que es lo que exactamente quiero ¿Veis? entonces en lugar de la línea 22 y 23 lo puedo sustituir simplemente por la 35 y ya estaría pero se puede hacer también de otra forma vamos a seguir modificando y hacerlo más corto bien mirad. todas estas de aquí de Aplicar lo podría simplificar porque si aquí me fijo, en realidad, ¿qué es lo que estoy usando? Pues lo que estoy usando es aplicar HQR. Pero ¿a quién le aplico HQR? ni aquí HQR. ¿Quién es? HQR que implica R. Entonces, para... En fin, tengo que llegar a R. Lo que necesito para aplicarlo es... A, Tener Q, porque una vez que tenga Q, si HQR se lo aplico a una demostración de Q, ya tengo R. Pero ¿quién es una demostración de Q? Una demostración de Q lo hemos hecho aquí. HPQ, HP, pero el HPQ no lo tengo. Pero lo puedo, se lo puedo indicar. ¿Por qué? Porque H es una doble implicación. Esa doble implicación es una forma también de, de, de quedarse con parte. El h.1 es la implicación p implica 2 y h.2 es eh, q implica p. Luego, si yo h.1 le aplico hp, pues entonces ya tengo q. Y una vez que tengo q, con hqr, una vez que tengo q con hqr, pues ya tengo r, que es lo que necesitará. Veis que esta demostración, bueno, ya solo tiene dos líneas, tiene más composición de funciones, pero bueno, la primera tenían cinco líneas, ya vamos por dos. Hemos ido simplificando poco a poco. Bien, eh, esta es la tercera demostración. Bien, en la siguiente demostración todavía lo podemos simplificar. Empezamos en cinco, ta, ta, ta, ta, y vamos por dos. Pero es que en realidad, ¿esto qué es? Otra vez estamos en lo mismo. Mirad que esta combinación la puedo simplificar en un término. Pues primero, ¿qué hago? Introducí HP y después exactamente eso. Esto es una función. ¿Por qué? Porque lo que hace es, coge como argumento HP y ¿qué es lo que me devuelve? Esto de aquí, HQRH1 de P. Bueno, pues ya tenemos el término de la prueba. Este es el término de la prueba. Es una demostración en una línea, evidentemente esta línea es mucho más compacta y en principio a alguno le puede, le puede resultar menos legible que la primera que era usando táctica y táctica y viendo paso a paso bien también esta es nuestra cuarta demostración, pero ya he dicho que íbamos a llegar hasta 10 demostraciones la siguiente eh, en lugar de utilizar por aquí hemos estado utilizando eh, eh, las reglas de introducción y las reglas de eliminación pero en el capítulo anterior habíamos estudiado las reglas de reescritura pero habíamos reescrito siempre con igualdades pero es que es una equivalencia es lo mismo que una igualdad decir que P es equivalente a Q en la lógica de orden superior es lo mismo que P es igual a Q Luego podemos también utilizar las reglas, la táctica de reescritura y lo que nos quedaría sería, vamos a ver cómo sería esta demostración. Esto es lo que hay que demostrar. H lo puedo ver, aunque sea una equivalencia casi como una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que hacía la táctica de reescribe? RV es la táctica, Rv una, una abreviatura de reescribe. Y si le digo que reescriba con h, ¿qué significa reescribir? Pues lo que significa es, va al objetivo, a la conclusión. La conclusión es p R. Y usando la equivalencia p equivalente a q, en lugar de p, escribe q, el S. Aquí en la conclusión, en lugar de este p, escribe este q veis que queda q implica r, pero q implica r es exactamente hqr. También se podría haber hecho la reescritura, no en la conclusión, sino la reescritura en un término, como hicimos en las igualdades. Las equivalencias se trabajan como las igualdades. Aquí en la sexta demostración, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues en la sexta demostración lo que estoy diciendo es, coge la hipótesis h. Es una equivalencia, pero de derecha a izquierda, es decir, en el sentido Q a P. Y entonces, cada vez que encuentre Q en HQR, HQR aquí, cada vez que encuentre Q, lo encuentra aquí, sustituye Q por la parte izquierda, porque estoy usando la reescritura en sentido inverso. Entonces sustituye la Q por P. Entonces, observar Aquí que tengo, H, q, r, q implica r. Cuando aplico la táctica, observad que este q lo va a cambiar. Ese q lo cambia y lo que tengo ahora es p. Y eso es exactamente, la, coincide exactamente con la conclusión. Así que ya lo tengo y ya lo tengo demostrado. Bien, hemos hecho, resumo. Táctica, fundamentalmente eliminación de eliminación e introducción de la implicación de la equivalencia, táctica con reescritura, segunda forma de eliminar la equivalencia, viéndolo como una igualdad. Y vamos a ver ahora una forma de demostrar que es cercana, el estilo declarativo es cercana como es el estilo Isa de Isabel. Bueno, esto es lo que tengo que demostrar. Como lo que tengo que demostrar es una implicación, que es lo que decimos. Supongamos que tengo la parte izquierda, y además le doy nombre. La parte izquierda es P. Pues a eso le voy a dar un nombre, HP. Esto es lo que supongo. Y ahora es la primera vez que aparece lo de ir dando pasos hacia adelante. Esta vez, en lugar de pensar hacia atrás, de ir descomponiendo desde la conclusión hacia atrás, vamos hacia adelante. Tengo HP. Tengo HP que me afirma P. Bueno, entonces, una vez que tengo HP, como el H1, ¿quién es el H1? Otra vez lo de la eliminación de la equivalencia H1 es P implica Q. Si tengo eh, P implica Q y tengo P, entonces de P implica Q y tengo P, saco evidentemente Q. Bueno, eso de saco es, tengo, y le doy un nombre, HQ, que es una prueba de Q. Y aquí tiene que venir la justificación. Bueno, mira que ya tengo HP y acabo de poner H, que esto es simplemente la prueba. Bueno, pues esto es la prueba de Q. Y eso lo incorpora, ya tengo una hipótesis más, Y tengo que llegar a R. Pero bueno, una vez que tengo Q, llega a R simplemente es usar HQR. Luego, está es la diferencia ahí se tiene o se demuestra, se demuestra es el último, demuestro R como aplicándole HQR a HQ. Es decir, de este Q con este Q ya está. Y con eso termina la demostración. Digamos que esta séptima demostración es una demostración, bueno, que en principio es más legible, está escrito hacia adelante, aunque normalmente se hacen hacia atrás, pero en fin. Eso también es en parte cuestión de justo. Y vamos a ver dos demostraciones más y esas demostraciones van a ser totalmente automáticas. Y bueno, si esto es tan fácil, bien, una cosa es saber qué es lo que está pasando, pero que también es bueno saber que se puede hacer automáticamente. Bueno, pues antes, esto también lo podía haber simplificado, igual que hice ahí, allí, eh, en el anterior. <coughs> eh, Simplemente esto es suponer HP, lo mismo que con Lambda, pero con el suponer. Y llegamos a lo que decían las dos últimas que son automáticas, como siempre. Son la tautología y finish, que es todo. Y como siempre, eh, si alguien no se acuerda de los nombres, con int, pues nos dice o intenta tautología, intenta finish, y con eso finalizamos esta demostración. Como siempre, lo he estado haciendo dentro de EMA. Aquí tenéis un, tenéis el código comentado, veis que las mismas demostraciones en el libro, pero con los comentarios de las tácticas que han ido apareciendo por primera vez. También tenéis el enlace al código y también a la sesión en LEA. En fin, si pincháis aquí, podéis tener la sesión, no hace falta escribirlo, y esto es, también se puede navegar a través de la prueba, como lo hemos estado haciendo, dentro de IMA. Y con eso termina la presentación de la regla de eliminación de la equivalencia.